Salta, salta. Eh, Nico. Ún. Anillo, anillo, anillo, maíz, anillo, anillo, anillo, weón. Voy por un más de béisbol, más eso, de béisbol. Se mira el carro. No importa, no importa. Se mira el carro. Cuidado, cuidado, Tony. Gale, gale, mateo, Mateo, gale, gale, gale, gale, gale. Mateo, Mateo, dele, duro! No, Tulio, parece que tal es de Mateo, hermano. Será lo otro. Se ve el carro, Félix, ¿o no? Sí, sí, se ve, se ve, se ve, sí, se ve. Ah, padre. bueno, bueno. Soy yo, soy yo el mismo. <ríe> eso, eso. <ríe> Uy, lo mató, lo mató, lo mató. No, este es mayor ¿Cómo? Se yo lo no vi, le pegó una mayor. puñalada yo lo vi. <risa> <risa> ah, está bien. <risa> Metiendo tizaña te la de puta. ¿Qué, carrerita? No. <risa> no, marica, padre. No es que Ula, chanda de carro, marica. Chanda de carro. Parce, Mateo, hay caña del de esa corta, hermano. Un broma de béisbol, ya vengo para ganarlo. Este es el de Falex, sí, ok. <risa> ojo, Falex, ojo que le dijeron Falex, ojo que le dijeron Falex. <risa> Ya, ya, ya, ya. Duro cuidado, duro, cuidado. duro. Cuidado que el diosita nos puede estar viendo y. Pille, pille, pille. Ay, Ay no sea madre. Está bugueado. No sea madre, eh. no estoy nada par. No este man se va a matar solo Venga, y no van para el viaje ese. Fars, no hay plata, hermano. Si me lo va a pagar para me ha hecho la hora. ¿Quién dijo, Promo? Daños colaterales, Chaco, daños colaterales ¿Quién dijo, Promo? Oh. ¡Quítese, quítese! Eso, empújelo Hágale, hágale, yo se lo pago ¡Qué, vay! ¿Qué tal esto? Yo me mando los piquetes, vamos, vamos ¿A cómo? Es que es ya soy ya. Ah, pues no sé. Vaya que es después. Ya coy yo los pagos. Yo calles plata. Millones. Uy, parce. Bomberos, Ojitos, bomberos. Ojito, ojito. Vaya, ¿verdad? No? Há, hágale el bombero, hermano. Soy su jefe, marica, ¡Respétenme! Yo, yo ¿qué he dicho. Yo he dicho, ¿no? Mate, bomba, después, parce, bomba, trabajar, hermano. ¿Qué, ¿Qué, es qué raro, fue que pasó? No entiendo qué fue que pasó, pasó, qué pasó. Me contestó elisa. Una <ríe> explosión Ah, que vaya Mateito, que le gusta matar gente. Claro, que no, gente. Mateito, que tiene que servir para, para la patria, hermano. Sí sí, tiene que para de la sí, sí, tiene que servir para algo de bien. Siempre ¿no, le pagamos. Tiene que servir para algo de bien, no, para de mal. Siempre, siempre haciendo cosas malas. No, no, no gente, eso solo no, marco no, para no, sí, sí, sí, así no se puede, así no se puede. Eh, ya, ya me es echando eso, hermano. <risa> <risa> vale, con... ¿cómo le ¿Cómo se ¿Toby? Ni nombre Toby. tenía, ni nombre tenía antes. Se lo acaba de inventar. Quién es bonito, quién es bonito. No como dueño suyo, Maddie, que es sueño suyo, marica. Es sueño suyo, si está llevado el verraco <ríe> Feo, pero feo, pero feo <ríe> llevaba el verraco, ya <ríe> a mí. Pelea, pelea lindo. Ah, tengo que reiniciar para que me den la pelota y la Ay, ay, ah, la... ay. Ay, mirad el está bien entrenado. Más que el dueño. ¿Cómo? Exacto. Ojo, oh, oh, oh, Mateito. Buen, buen do... Buen dogo, buen dogo. Demo <ríe> dogo. ¿Cómo se llama? ¿Mateito? Toby. Oh. Tiene el lo más parecido que el dueño, par. Feliz ¿con quién está hablando? Sí. Ah, con Chacorta. Sí, sí, con Chacorta, Concha, Concha, Concha, Concha Corta. Sí, sí, Concha, Concha, Concha, Concha, Concha, de novios, paz. Salta, salta. <risa> ah, pues este Chacorta ya no habla paz. Hola. Ah. Pero, le dije que se tomaron dulce y me quedé esperándolo. Le dejó con las palabras en la boca. Ah, porque. yo pensé que ya venía. Ah, bueno. Eh. Bueno, ¿vamos al viaje me... o qué? ¿Vamos al viaje de Zeus? Vamos, okay. vamos. Uy, el viaje es ya, es ya, es ya. No, qué? qué en la mañana. Que el viaje es en la mañana, Feli. ¡Feli! Normal. No, es dicho, no <risa> <risa <risa> Pero... <risa> ah, Ojoja, que faleci la cagada, Fars. ¡Ahí vale que lo maté, Feli! Aceleré sin querer, que lo va ¿A ver ganar tío... Que no tengo atesino ya lo hubieron matado. Hombre. ¿Cómo? ¡Feli! Sí. ¿Cómo? ¿Qué, pajo? Lo amo. O también No sea marita, parce Pero como amigo. Uy. Como no. ¡Oh! To <tose> <tose> <no> yeah. Yeah. Amante bandido, parce Me este ¿bob? Me ganaste, sí, sí, ¿A quién? ¿Cómo? Uy, yo. Parguilada. ¡Tonto! tú? me pegas, eh? me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Ah, están pegándose. Si se ve la camioneta, no. Sí, sí, sí. Ah, la Sí, sí, que lo defienda. ¿Cómo te Bien, bien. Ahí le están viendo a ese perro. Es que está celoso ver, carnardo. Celoso okay, uh, se, se de uh, que pay. Celoso de el... que pay. Uh, se... ¿Cómo? ¿Cómo? No soy que puta. ¿Cómo? No es que se marca de verdad. Duro, par de. ¡Oh, mate, idiota! Uy, uy. Le dije ¿No? que manco, manco. ¿Oh? Le dije a no. Déjame de pegar, por eso. Déjame de pegar a alguien. Que hay una nube. Yo les pues dije que los estaban viendo, pero como no, caso... Uy, ¿para... ¿tipilla? ¿tipilla? Como no te hacen caso, uy, parte, si pilla, si pilla, como no hacen caso, yo les dije que lo estaban viendo, ustedes. en especial es estar mateito en especial es estar mateito si se piensa si si si Sí, sí, Mateito si si si sí sí, Sí, sí si si si si sí si nos hacemos una jugada entre si si si al si si si buena, Bien una ¿Cómo? Si quiere vamos, me conozco una ruta muy buena Pero, bueno, para allá, No hombre, ¿quién tiene 4x4? ¿Quién tiene 4x4? Como maricón, respetame veala. De, to veala, de, de veala. todo menos eso, esa cosa no sirve Ay, Bueno, listo, llévese una camioneta y vamos a ver quién jala más ¿Por ahí? Llevemos a Uruz a ver cuál es más no, marica, no, la bruja se queda fuerte. La bruja no, no, no frena. No, no. La bruja no frena. No. No, no. La pues, no no persona tiene, no tiene alguna es que caraca es que te querrá caer en la una caraca que si querrá una tundra. Eh. ¿Comprés un avión? No, no, no. ¿Cuánto vale ese carro? Eh, 50 y algo, no me acuerdo. Uh -huh. No, papi, es esto a chimba, más, más que sus carros. ¿no? ¿Cómo? Sus carros son todos tacaños ahí. ¿Cómo? Sí. <risa> Mis carros valen encima más que estañate con chimba de ropa, ropa Encima, parás. encima se copia mi carro Valen más que estañate con chimba de ropa uh, Por lo menos me he visto elegante, pares uh, No con esa ropa ahí que ni blancos con pantalón negro y otras camisetas uh, uh, ¿Cómo? Parece un vagabundo, no, no, no, no, no se va no no a ir, no. no se va a ir Sobran palabras, No se ahorita. a Eso es un fluido violento pai. ¿Qué se viene? No Eso parece una cebra, güey. Bueno, pues le... Encima se llama verganardo. Pues no, mm. no, no. ¿Me estás matrix, calentando, Alex? ¿Me estás calentando? Yo la apuñalo. Y es celoso porque. Encima, sí, madre, encima sí, madre, me me está celoso porque Chacorta me quiere y yo también. ¿Cómo? no. Entonces está celoso. De la chilladera. A chillar a otro lado, papi. No, que equivoca. Ah, sí, chillar otro lado, lado vergüenza. No me tiras ya, en serio. ¿Vamos a hacer esa rueda o no? ¿Quién, vamos, tiene, vamos ¿quién tiene? ¿Quién tiene? esas tiene? Esta gente no tiene arma No, qué tristeza. No. Nah. Me está Luis bien. Yo ahí tengo, eso vamos. Pero solo dos, y el resto, ¿qué? Ah, pobre, pues mira. No es bueno. eh, que se van bien recostados en su mar, que bien cagadera No tiene que correr, no que se metan una de las camionetas y listo. ¿este no tiene una camioneta. Yo se la he visto con la camioneta. Si no comprense en una, está barata. Doscientos mil. Ya me eh, puedo Hola, subir, hola. ¿no? Yo soy el que.. Eh, Yo ya, voy ya voy vamos a organizar lo de la subida. Listo, listo. ¿Cómo? Yo me voy en la leche, sí o no. No, no, no, no, no. <ríe> Ya esa es para guardar. No, es, Es ya. Parce, vos la vendés, te vas en el bus conmigo. Espérate. <risa> Yo, Nico, ¿y así, qué anda haciendo? Curva. Ahorita ah, no, no, no, me, me puse de taxista. ¿Sí? ¿Taxista le va? interesa el viajecito en bus? Pues ayer me hice solo en todo el día 100k. Uy, bien. Ah, listo. Sí, sí, pues de, en lo otro vendiendo la, el polvito mágico. Uy, ¿y ¿dónde? ¿Quién? Uy, ¿y qué tal le va ahí? Pues, en eso súper. Uy. No, pero le están escuchando como que muchos, ¿no? Oye, entonces ¿Listo? vámonos, pues, vámonos. Sí. Vamos. Ay, nos fuimos las. Nos fuimos. Nos vamos, vamos para cartas. Eh, nada, vamos para... Ah. Bueno, bienvenidos. Eh, muchas gracias, Paz. Muchas gracias, parcero! Listo, entonces vamos a... vamos a empezar con el audio. De ¿Qué, qué, qué, qué, iniciación, ¿Qué? listo. Okay. Que me lo exige la empresa. Listo, listo. Uy, yo voy a la policía. Bienvenidos a Tour. La empresa está feliz que use nuestros servicios. Arcajemos las siguientes normas para que nuestro viaje sea mejor. No saquen las manos ni la cabeza por la ventana. Use cinturón de seguridad en todo momento si el bus está en movimiento. Debes estar sentado. La clave del Wi-Fi será dada por el conductor. Tengan muy feliz día y disfruten de la ruta. Usmequis Santur cuenta contigo. Listo muchachos. Entonces, bienvenidos todos. Bienvenidos al primer bus. Venga, ¿quién me quitó la ruta primero que todo? Yo no No, ahí la ruta Uy, el debut dejó a uno Uy, espera espérense pongo la multa Eh, es que la multa, la... la ruta La musiquita Oígame, yo manejo, parce ¿Cuál ven yo manejo? Oigan a mi papá ¿Qué música les gusta? De todo, de todo. De me... lo que sea. Dios me da ese entonces. Aron, Dios me Dios da ese. So, so. so, so, ah. Mire, so, mire, ah. ya llegó un poco de gente al bus. Ah, espérate, que acá llegó más gente. Espere, espere. Ah, mejor, mejor, mejor. Hágale, hágale rápido. Buenísimo, ¿cómo se encuentra? Buenas, ¿sí van para lo del bus. Súbal, claro, mano. Ah. Listo. Listo, sí, hermano. Ay, espere, espere. Ay, sí, Ay hermano. No, no, subanse, subanse, ahorita me pagan. Oh, Tulito no les pagó, hermano. Yo, yo, yo les pago, yo les pago. Suban. Hágale breve. Pare, y el día atrás, hay un man que se va a ir como... Eh... Sí, sí, sí, ese es compañero mío, ese es el escolta. No, no, no, pero es que hay gente como que se va a ir en camionetas aparte. Ah, ya, ya, ya. Ve, hey, tu voz no es buena. Sí, soy el de concesionario. No, el de, el de las camionetas, el de las camionetas. Ah, ya, ya, ya. Samuel, Samuel. Ah, verdad, Samuel. ¡Eso, hermano! Eso. <risa> <¿Sole, suele>? <risa> <risa> eh, hermano. ¿Cuál es, Hermano, quién, quién fue el eso es de diomedes, ¿sí, hermano, bien, tío, ¿sí o qué? La obvio, obis. Oh, oh, un pericasso, no, no hermano. Se escucho. Un carro. <risa> <risa> hey, hey, ¿Sí Dios, escuchan jovenazo. bien ahí? Sí, sí. sí, hermano. Pero venga, yo ¿cómo hago para cambiarme he puesto, hermano? Que me da como miedo. Pronto me caigo. Que se va <risa> a <risa> caer ahí. No, yo prefiero como cambiarme he puesto para donde sea <risa> la <risa> gente más cerquita, <risa> ¿sí <risa> me <risa> entiendes? <risa> <risa> espere, frenamos me a mente, aquí yo creo Ay, se baja, ay. Ah, listo hermano, listo que te fuiste, fue para atrás del todo Ah, hermano, no es que... Ah, no, estás empalado es suyo <risa> a, a mí me gusta es como la lejanía también a veces Cuando dice que es mía Te ha la ventana eso sí es de Dios Medes, hermano, ¿cómo no va a ser de Dios Medes? No, ¿ese no es el binomio? No, este no, está más perdido No, no, ese es Maluma, ese es Maluma e Este está más perdido que, que yo, ni siquiera sepa dónde voy O sea, está más perdido que yo Está, está chévere el, el tema de Uribe. Ah, sí, hermano sí, sí. Eso no es sí, Guaracha, sí, sí, sí. eso no es Guaracha Sí, sí, sí, sí. Uy, con accidente incluido Uy, cómo, Mano, Ay, venga, yo, yo soy DJ, les toco acá una mezclita acá rápida. Sí, hágale, hágale. Ah, listo, hermano. A Me ver, pongamos momento, el dicho, nuevo hermano. tema de Jesse Uribe. Ya se lo pongo, hermano. Ya se lo coloco. Ahí lo puse. Siri, reprodúcelo. ¿Cómo? ¿Qué tecnología? ¿Qué es la plata? ¿A ustedes Me les gusta la, la tecno y la guaracha? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ah, venga pues, quite, quite pues a Jessy Cauribe. Jessie Cauri. DJ. ¡Eh! ¡Sóvel! Rótelo, rótelo. <risa> voy dos, voy dos. <risa> Uh, uh. Está, está, está, está Ah, algo que, que hay como anuncios en mi, en mi celular Un momentico Lo que no hace la plata Exactamente Uy, como que tres pepas Uy, mano, es vicioso, mano Uy, mano, como que con mi Uy, mano, te vas a matar Uy uh. Muchachos empujen para arriba y para abajo que este bus se va a quedar Este bus se va a quedar <risa> va vale, a que empuje, háganle, háganle Uy mano. no Virgen del Carmen Empuje atrás, el de atrás empuje por favor, ay dios empuje, mío, ay no ah, Empiecen a hacer fuerza Ojo hacen mucha fuerza que no hay baño, ojo hacen mucha fuerza que no hay baño Si hay baño, la puerta atrás la abre y se si pone... Hay... <risa> ah sí, sí, sí. sí. Ay señor policía, ojo hermano, ja, De... ¿ha? no sabe manejar Ay, en contravía el otro man Oiga, oiga dale esto, que oiga va. esto, oiga Oiga esto, escuche aleteo, escúchelo No padre, pero es que venimos fue con todos los carros de. Ay, ay, ay Uy ese manqué. Uy ese manqué, man, debe ser se bruto man Se me tu pepazo, pues, mano. Cuidado, pues que de aquí para arriba empieza el descuelgue. ¡El mero aleteo! Uh. Aquí empieza, pues, el descuelgue. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, ponérmelo. Ponernos... Sin cabeza y sin casco, muchachos. Los cinturones, hermano. Ay, eso no tiene, Virgen del Carmen. Sí, tiene, sí, tiene. Empezamos, pues, a descolgar. Uy, ojo, que a mí me da miedo la velocidad. Hágale pues muchachos, descolguemos Que te perdone que. yo, que te perdone. ¿Qué? Ni que ay, yo fuera eh. santo... Ay, ya, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ay. ay la mano. Se sí, <risa> claro? ha tomado, va ha tomado que... Buenas tardes. <risa> todo el mundo canta. ¡Ay, parre, parre! no vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, oyelo, oyelo, oyelo! <risa> Todos vamos a cantar pues, que te perdone no, pues, como yo, ropa, que eso. te perdone, ni que yo fuera el cachón. viva uy, tu padre, madre. Padre. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. <risa> <risa> ¿Sí, la experiencia hermano? Papi, lo de rápido, Ochoa, me comen pues. Un... Ay hermano, me, me están uy, llamando marica. yo sin celular ay, hermano. Padre, padre, no, padre, no, no, no. Lo bueno es que me asiento así tenía, tenía cinturón de mentirte oye, vale que, Val sí, que era tu cielo quieres que tú tú eres en este ¿Puedes? mundo pero eres la reina la reina la con ¿Puedes? corona reyes tocando en vivo vamos a ver la buena uh, uh. Eh, la mitad del tío, como eh. ustedes saben, vamos a hueler ¡Ay, ¡Ay! Gafas, no. Fue gafas, fue gafas, fue gafas Como que alguien me habla ahí, Virgen del Carmen le quitaron el pana al chido o sí o okay? qué? Sí, sí, ya estoy acá dentro pana Estoy en un bus y todo, en una expedición en un bus ¿Por qué no me esperaron? Sí, sí, me ah, mano, ya estamos todos lejos de la ciudad pero dígale que después del concurso de tuning va a haber otro bus. Ahora se relaja después del concurso de tuning huevo. a haber otra ella, mi hermosa bonita, ella, la que Ay, te decía, es que me está a mi lado, quiere, que bese, me besa y me pica y dice que es el alma mía. Ay, Dios mío, Dios un pedazo. Listo, muchachos, llegamos. Llegamos. Sí. Vea qué belleza de Charco. Ay, Dios mío, qué belleza. Eso no está muy bien, hermano. No, no, qué belleza. Pues, igual yo, ando, yo, igual eh. yo traje, yo traje los, los lotadores de patito, ¿Qué mano, falle? usted sabe. Ah, menos malo, me. Sí, si alguien necesita uno, ay, mi hijo, me bajé de un hermano. Ay, ¿yo cómo hago para guardar? Ay, mano, yo como. Ay, hermano, como que mi mano sacó mi celular sin culpa. Y yo no sé cómo guardarlo, hermano. Y <risa> <risa> sí, porque no te con no el lujo, hermano. Esto es la <risa> Me <risa> Uy, qué río tan fuerte hombre ¿Quién se tira pues desde allá arriba? Uy, Ay, no, eso se... Sí. Hágale, hágale, sin mente como el de mente Yo compi, ¿qué más? ¿Todo bien o qué? Parce, esto incluye eh, unas papas fritas. O yo no sé el encargado de la comida que trajo. Ay, mano, me tiró un clavo y me mate, huevo. Se me, <risa> murió, <risa> se <risa> me <risa> murió mal, se me murió ¡Ay, Bueno, no bueno, me van a esperar. Uy, no, puedo, no jodas. Hola Steven, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Bueno, me tiré un clavo y me maté, huevón. ¿Se murió uno? ¿Acá dónde estoy yo? Cojanlo, cojanlo, que se le ahoga. Cojanlo, cojanlo. Me mató. Aquí abajo. No, pero saquenle las nalgas de del agua si no se ahoga. ¿Pero donde dónde está? Véalo ahí, véalo ahí. murieron fueron dos como si sí, mijito se fueron para el monte mijito <sniffs> ay, ay, no que de que, de que el negro entonces <sniffs> tuve que candelo parce. <laughs> ay, ay no y el segundo allí que ay, ay creo que me caí ay. Ay, La gorda, ayúdame tuyo, ayúdame tuyo. Ay, cuando uno entra al mapa y como que no le cargó el piso en el taller, hicieron unas tuberías parguela. Uy, ya les acá estamos todos. Se bajó el piso, parce Fíjalo, Y ahí va el tercer muerto. Y juntaron varias tuberías y hicieron letra en no parguela. No <ríe> Oye, este. Daniel, no he hablado con esa gente. ¿Con cuál gente? No, Ay, no, parce Mano, Ay. te le comento eso, güey. Ay marica, me duele Ay, el man. estómago. Daniel Fernández, parece estar desmayado, parece estar desmayado por la experiencia tan buena de ese clavado. <risa> <risa> experiencia. <risa> mano, me equivoqué, mano, me dice, me S. ese. ¿Quién está de servicio, parce? Ay, ay, ay, sí, ay, ay. Sí, sí, se lo lleva, se lo lleva. Pero se está viendo, ¿no? cojan este, este, se lo <risa>